llevaba trabajando en La Habana desde 2014, trabajando como pintor callejero. Mis mi obras, mi, o sea, mi arte, mis mi pinturas, todas, o sea, todas reflejaban el, el, el, de la realidad de La Habana. Eh, a ver, llevaba trabajando ahí sin papeles, porque nunca me lo vieron. Y muchas veces trabajaba ahí, y muchas veces me armó, o sea, me daban preso, me amenazaban, y nada, hasta que me desesperé, no pude esperar el, el, el tiempo de la, de, la, de la reclamación de mi padre que me tomó dos años esperando, me vine para México, y en México vi que es un país muy violento, o sea, muy peligroso, y me desesperé, o sea, me fui, me entregué en la, en la frontera de los americanos. y ahí ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí nos, ahí nos entregamos, nos, nos llevaron unos, unos oficiales americanos de la frontera, a mí, a mí y, a unos, y, a, y a varios más, nos quitaron todas las, las cosas que, ten, que teníamos, Todas las pertenencias nos las en un basurero y ahí nos cogieron y nos pusieron una secta. O sea, y ahí nos mandaron para otra centro de atención, y en ese centro de atención era lo mismo igual, otro cuarto frío con 50 o 60 hombres también. Hasta que mandaron para Juárez. ¿Cuántos días estuve detenido yo? Yo estuve detenido 11 días. El próximo paso aquí es que, que nos mandan para acá a hacernos, a, a, esperar nuestro, o sea, nuestra corte aquí. O sea, ya no tenemos derecho a hacer una entrevista de miedo creíble es solamente directo para la coche lo más malo de eso es que hay coches que hay hay fechas que le porque porque dan fechas diferentes a otras ¿me O sea hay personas que le dieron fechas para para agosto pero hay personas que le dieron fecha para enero esperar en México es un gran peligro porque México es un país muy peligroso y mucho más y mucho más aquí en Juárez muy peligroso entonces um, soy de La Habana Cuba Uh, fui reclamada por mi papá hace poco más de dos años. Soy residente americana. Uh, me casé eh, en septiembre. Mi esposo estaba en La Habana. Yo lo reclamé en octubre de 2018. Octubre pasado estábamos esperando un proceso legal. Uh, mi esposo es pintor. Él se dedica uh, a realizar obras como estas. Están expuestas en internet, en su perfil de Facebook. Uh, Debido a la situación que estaba enfrentando ahí en, en Cuba, pues no se aguantó. Le rogaba y le rogaba que por favor esperara su proceso legal, pero no se aguantó. El desespero fue tal, ya que no podía trabajar. Y el acoso que estaba recibiendo era tremendo. Y se, se lanzó, se lanzó a lo que más temía. Si sí, él consiguió, él se presentó en el consulado mexicano, le dieron una visa para México y de ahí voló para Cancún. O sea, tan pronto tuvo la visa, él se fue sin preparar, sin nada. Él se fue para México, Cancún, de ahí voló a Juárez en dos días y en esa misma noche se me presentó en la frontera. Y ya una vez que se entregó, pues estuvimos 10 días incomunicados. Cuando me llamó, pues me hizo saber que estaba bien, pero no me enteré que no estaba bien hasta ya luego que sale, porque lo, lo regresaron a México, a Ciudad Juárez, um, el lunes anterior. So, estuvo diez días detenido y ahora es que me cuenta las condiciones infrahumanas que sufrió ahí que los tenían hasta 80 hombres hacinados, encerrados en un pequeño cuartito sin condiciones, con un toile descubierto con una temperatura de 10 grados no veía la luz del día, no tenía ventana escuchaba de otros hombres que estaban ahí de más de 30 días, mujeres que llevaban más de 60 días ahí sin condiciones, incluso algo tan sencillo como ir a hacer sus necesidades para él era un suplicio Fía, me, me decía incluso que prefería no comer para contenerlos de sed y el baño porque no tenían condiciones. Fueron 10 días sin bañarse, sin condiciones, en muros de, de concreto, en el piso, arrodillado de pie. Quizás él refleja esos, de su arte la realidad cubana de ahora. Uh -huh. O sea, las fachadas, las fachadas de La Habana Vieja. No las fachadas que el turista comúnmente quizás suela comprar. Él, él pinta retratos fotografía, la es realidad, la plasma, la realidad. la realidad, el plasma de esas realidades. Tenemos que empezar un nuevo proceso por él, ¿verdad?, y vamos a someter un asilo Basado en el, en el argumento de que él tiene miedo de regresar a Cuba porque en Cuba no lo dejan trabajar. Él no está de acuerdo, ¿verdad? Su, él es pintor y el arte de él, él trata de dibujar verdad lo que él siente y lo que él piensa y obvio no, está, no va con el, con el régimen cubano. Sí, él se desesperó, él tiene dos peticiones, ¿verdad? De su padre residente y también una de su esposa residente. La de su esposa residente sometieron esta petición en octubre de 2018, ¿verdad? Eso se demora normalmente para aprobar esa petición como un año verdad y entonces él obvio se desesperó y se vino de Cuba porque él no podía trabajar no tenía de qué vivir y entonces él tenía que hacer algo y él decidió venirse para con lo nuevo que está haciendo um, el presidente Trump verdad él está regresando a todos los todos los hispanos ¿Verdad? Toda la gente que habla español, que está pidiendo asilo, lo regresa para México. Entonces ahora ha incluido a ese grupo de gente, ha incluido a los cubanos también. Entonces por eso a él lo regresó para México, para que él espere su cita a corte en México, que obvio es súper injusto, porque él tiene que estar aquí preparando su caso para estar listo para su corte en enero 2020.